tiene ese tipo de cliente que normalmente te compraría ese producto o servicio en una base de datos tan grande y bien perfilada como es la de facebook puedes darte el gusto de buscar tu cliente ideal y describirlo a detalle es muy importante que lo hagas por cada producto que ofertes recuerda el anuncio perfecto para el cliente perfecto ejemplo si el producto es una crema para la piel para la piel en general es muy importante definir un público que puede ser joven, de mediana edad, maduro, etcétera, hombre o mujer, niño. Cada uno de estos públicos para el mismo producto necesita un mensaje personalizado. Para cada uno de esos públicos las necesidades a cubrir con tu producto son diferentes. Para ello te recomiendo hacer este ejercicio, en la medida que el ejercicio sea preciso será la medida en que obtendrás mejores clientes y campañas más económicas. Al avatar le voy a llamar Fernanda, tiene 26 años, tiene como idiomas español e inglés, la ubicación deseada es la Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, la ubicación no deseada la Colonia Santanita de la Delegación Miguel Hidalgo Ciudad de México. Intereses Quiero que use un Samsung Galaxy o un iPhone o un Sony Xperia o un iPad. De sus comportamientos, quiero que le guste el café de Starbucks, que utilice un sistema operativo Mac y utilice iPhone 7. Quiero que haya estudiado en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Quiero que las empresas que le interesen sean Procter Gamble, el Palacio de Hierro que su cargo sea gerente o director y también debe coincidir que sea universitario como te podrás dar cuenta hemos perfilado un público específico y le vamos a mandar un anuncio específicamente el nivel socioeconómico de este avatar supone una persona de poder positivo alto entonces bueno el anuncio tendremos que hacerlo dirigido exactamente a ella y cuando me refiero a ella quiere decir que vas a encontrar muchísimas, muchísimas personas como ella